Estoy muy tranquilito, vuelves a mi vida, yo te daba yo vuelves a mi vida, yo ya no te necesito.